Eh, les hablo no, espérate, apagas, eh. eso. Él, quedó, él quedó de ser aliado del espacio y también mandar informaciones sin logo los cuales más salen de aquí para allá y de allá para acá no llegan <risa> Bueno, <risa> no hay que, sí, bueno que sí, entonces ayer <risa> ustedes saben que fue dictada la medida de coerción contra estos ilustres hombres y mujeres que están involucrados en el caso Coral y espérate, espérate, espérate como ilustre, ilustre <risa> Ese huevo. <risa> <Nela. risa> huevo. acá en <risa> Entonces, pues eh, hay un debate porque ahora no se sabe para dónde van. Si van a una cárcel eh, normal, ¿verdad? O, o, como Najayo o la Victoria o una cárcel militar especial para. No, para no, no, no, proy eso. No, ¿cómo no, así? no, no, no me venga con eso, militar especial privado. No, no, no me venga con privado, eso. privado. No. ¿A dónde mil, es militar especial aquí? Ay, no, claro, es, claro. Sí, Tiene que meterlo en un lugar en, en Najayo. Najayo, Najayo. mujer. Oh, pero fue los cuartos del pueblo que se robaron. Con compañero tibio. No, que por el preso es preso. El preso es preso. No, no, no, no, no, no puede, puede estar al lado del mar con piscina y jacuzzi, El preso es preso porque hay bueno, un jacuzzi que está fuera. La magistrada, la magistrada Kenya Romero dispuso que ellos deben de ir a una cárcel ordinaria, pero los abogados han dicho que los... O sea, otros abogados han dicho que los abogados de los acusados pueden pedirle a la magistrada que sean enviados a una cárcel militar, porque Adán Cáceres, como saben, es militar, y la esposa de Adán Cáceres, la pastora Rosy, la bendecida pastora Pero son Rossi, ladrones los dos. Bueno. Es militar también, salió militar. También la son, la son la ¿Sí? militares y ladrones, militar y bueno. la ponen a, pero con esa abogada que ellos tienen, la, la que no sabe ni cuántos guiones ni tiene, cuál página, <risa> ni cuál página. Ahí no tiene página. dice ella Ahí usted puede guiar <risa> si él tiene criterio <risa> para pedir nada. ¿Eh? Y decía ella, Rosy, que si Dios quiere, yo recibo el mandato de Dios. Dios me dijo a mí que tenía que ir para la cárcel a yo predicar. O sea. Pero este ni Gonzalo le, le, le ha llevado en con ¿Sabes? cosas. No, no, no, el hermano de Danilo. Saludos a Samael. Un saludo no, no. Saludos a Samael. Saludo Samael. Samael ¿Estás ¿está viendo Samael? De lo mío personal, no, que él está pendiente siempre. Samael. Eh, eh, no haga la cosa encondido. Entonces, las dos cárceles que le correspondería ir por su condición de militares sería el polvorín de Villamella y operaciones especiales en Manoguayabo. Guayabo. Esas son las dos cárceles militares a los que ellos podrían ir. Uh -huh. Pero de otros lados, eh. Exacto. Dicen ¿Y cuánto que le cantaría ir? ¿A Najayo o a la Victoria? ¿Cuánto le cantaría? Pero yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿cuál es la diferencia de cual, cualquier cárcel de la República Dominicana, esa gente con dinero? Van a tener mejor plasma que nosotros. Sí. Mejor aire acondicionado que nosotros. Mejor nosotros. comida que nosotros. Hello, con los cuartos de nosotros. Que se, que se, Hello. Que... Hello. Hello. Saludos, Rosobroto. Activo, activo, ¿qué es lo que es? Una pregunta para Camila. ¡Ay! Ay. Ay. Enfócala a ella. <risa> Oye, Camila, ¿estás soltera todavía tú? ¿Qué? Oh, yo te dije. Ah, sí, estoy soltera. Yo te di Ay. Ay. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Ay? Hay que darse una vuelta, entonces, por los reales. ¡Ay! ¡Ay! Ay. Ay. Ella es de los rieles. ¡Ah, no! Pero, ¡Y la han ubicado! Bien bendito, ¡Son de los ¿Cómo rieles! ¡Cómo la Tres! ¡Uy! ¡La tienen ubicada ya, Camila! ¡A ti que te, te gusta, hello! ¿Dime los rieles, tú Sí. sí. Oh, oh. <risa> hey, no son de los rieles, ya por, por eso yo sé que, que... Y la invitada de hoy, no es la invitada, no vino. No ha llegado, no sé. Te dije, están desesperando los tigres. Ya empezaron <risa> a llamar. Ahorita te esperan allá <risa> abajo. Son socios. Señores, para terminar el tema de, de los reclusos. Ese, que es su no voy a tener Guay. yo que ponerme de manager de ella, <risa> sí. Para pa, pa, pa pa buscarme pa con buscar el no tema algo. De, de los presos delicados que tienen que ir <risa> a, a, carceler, a un hotel. A un hotel, a un cárcel. Ladrones con corbata no me de cuello la blanco. La arranque la cabeza con una <risa> Lo mío. ¡Pum! <boom. risa> ¡Claro! <risa> Señores, cuando un preso llega aquí con dinero a una casa, lo primero es que le hace una reunión con el probó. ¿Qué usted quiere para que esa persona no me le salga un aruñazo en el tiempo que esté aquí? Tanto tenga. Ustedes lo saben. esos es así, Hola, no, Los no, militares verdad. cogiendo cuartos. Ustedes lo saben. Ustedes lo ve todos los días. Es verdad, es verdad. Dígame razón? que no. Un semanario ya de 20.000 para que ese tipo no... Oiga, a un, a un jefe de una casa, que no son los guardias, que ustedes saben que todas las casas tienen un probó, tienen un que probó hasta probó. los guardias le obedecen, ese tipo le dice, no, denme dos millones de pesos, y esa persona no le va a pasar nada aquí. Le montan una seguridad 24 horas. Claro, claro. Y la comida que le mandan es de buffet. Claro. Y se dan la fiesta donde ah, va a tocar no comen, el, ellos no el, el kililín. Ellos no se comen el chauna. No. No. No. ¿Y quién oye. se va a comer ese locro? Ahí, ¿quién tú sabes lo va a envenenar? No. <risa> ¿Esa comida viene de su casa segura? Bueno. Claro. Y cuando el Kililín vaya a tocar, también lo sacan Buenas noches, activo. Y una vez, señores, pasando a otra información, vamos a dejar. De... Dios mío, ¿hasta cuándo será? Está lo bendecido,